¿Cómo obtener el acuse de actualización de situación fiscal para RIF desde el portal del SAT 2022? Ingresa al portal del SAT con tus credenciales correspondientes. Da clic en el botón Trámites del RFC. Luego, busca la opción Actualización en el RFC y da clic en Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Después, desliza hacia abajo y da clic en el botón Iniciar. Cuando termine de cargar la página, aparecerá un pequeño formulario. Simplemente deberás dar clic en el botón Continuar, que se encuentra al final del mismo. En la ventana que aparece, deberás seleccionar la opción que dice Si opto por continuar en el régimen de incorporación fiscal. Cuando selecciones esta opción, da clic en el botón Continuar. El portal te entregará un documento PDF que será tu acuse de actualización de situación fiscal que corrobora que seguirás pagando impuestos bajo el RIF y el régimen al que perteneces. Estaremos compartiendo más videos como este sobre los cambios en esta versión. Gracias por formar parte de Familia Censos.